A veces quiero planear mi viaje A veces solo quiero estar aquí A veces hago mi propio homenaje Disfrutando recuerdos de mí Mi gana, mi triunfo, mi meta, mi rumba, mi rumbo Mi huella, mi risa, mi llanto, botella Marto por tu piel, ser más que un simple mortal en este hotel. A veces quiero celebrar que nunca más vas a volver. A veces quiero estar, a veces quiero ser, a veces de mañana, a veces de amanecer. A veces tú y yo, a veces tú y él, cuando somos ella y yo, entonces viene a joder, no nowhere. Lírica maestro del verbo, a veces pienso en ti mañana no te recuerdo, a veces todo mal se va bebiendo de un telmo, a veces soy el cielo y muchas veces el infierno, a veces rompo mucho las hojas del cuaderno, pero nunca te olvido porque a veces soy tierno a veces yo no solo pues no puedo creerlo, a veces ando sobre aunque siempre te bebiendo ah, yo nunca creo en ti a veces a vos que estoy creyendo, ah,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 Cielo, A ver. Muchas veces ni quiero en los jardines mucho de un pueden...